Nacional. ¿Eh? Que le damos la bienvenida aquí un fuerte aplauso a Blondie RD Blondie RD. Gracias, gracias, gracias mi gente Que queremos orientar a la gente, eso es gaga, ese ritmo Porque la gente se pregunta, ¿y qué ritmo es ese? Son ritmos ¿Eh? gaga, para pa gaga, para carnaval el sí. año que viene Pongamos bueno. otro, otro chin de Blondie, ponme sí. otro chin de Blondie los chiperos, no, no, no vaina como, como, como blondie, mano arriba, mano arriba, mano como una vaina jamaiquina, arriba, tú tienes, como, como, algo, como ligado. ligado. Tú estás fusionando eh, eh, unos ritmos ahí que son bien picantes. No, ese ritmo yo lo sé, sa tú sabes que el verano, el verano va, va siempre pegado al carnaval, ¿me entiendes? Ya de que el carnaval está ahí, ahí está el verano, ¿me sí. entiendes? Siempre se lleva el mismo ritmo tropical, pero ese ritmo lleva al ritmo cagá, carnaval y tropical. Por eso yo, yo puse a leer mi mente, y bueno, déme deme a fábrica a ver cómo me sale ese tema para el verano. Tú sabes, en el tiempo de verano eso es caliente, caliente. La gente lo que le gusta, playa, río y gozadera y bebedera. Y yo inventé eso. Igual que el carnaval, todo el mundo le gusta ir al carnaval, a bailar, sí. a sí. ver los vejigazos, la camarilla y todo. Y incluso yo filmé ese video en Boca Chica y ahí me salieron todo como si fuera un carnaval. Sí, Se la gente. ¿y sí. ¿eh, ¿qué tiempo tienes en la música ya? Bueno, en la música yo tengo... Desde chiquito yo comencé, pero... Pero en la música tengo como 11 años. 11 años. Wow. Una trayectoria. Háblame de los proyectos que más han trascendido tuyos. Recordemos que tú tuviste un featuring con el conocido Bob Peró, ¿verdad? Bob Peró, sí. háblame de eso. Yo tuve yo tuvo un featuring con Bob Peró porque yo trabajé en la misma compañía de Wilson W. Ajá. Wilson Entertainment. Ajá. Entonces yo tuve un featuring... Con Vopero, esa canción nosotros incluso tenemos esa canción, lo teníamos para tirar, o se Ajá. llama el, lo, lo Negro cocolo El Coronado. El Coronao, que tuviste un esa, problema. Esa canción, esa canción, El Coronado, yo estaba fuera del país, Ajá. entonces no tuvieron coordinación directamente para tirar El Coronado, pues yo estaba fuera del país. Entonces, incluso el video yo lo filmé. Hace como dos años, pero cuando yo llegué al país, se, eh, escuché a Don Alfa con el, con el, el coronado. Te robó el código. El código, con el coronado, el mismo sistema que yo. Si tú lo pones ahí el coronado. el código de coronado? El, el, el coronado, yo soy el dueño del coronado. Esa canción ¿Cómo? Mío, Espérate. Eso, eso es algo legal, tú estás hablando cosas de... Espérate. Tú estás diciendo, Blondie, que... Que el Alfa, el jefe, te robó ese código coronado. El código coronado es mío porque vos, pero y yo, Moreno 2 y doble el fiscal, hicimos ese remix. Yo una vez bajé a San Pedro, una discoteca en San Pedro. Y ahí yo llegué, tú sabes los morenos de San Pedro, la mayoría andan en motores grandes Y andan con su pitolón afuera sí. Yo fui a una discoteca, cuando entré veo, todos son morenos en VIP entonces Moreno negro, negros, mira, mira los morenos cocolo. Entonces por eso yo saqué esa canción. Llegaron los negrones, los negros cocolo. A mí me gusta el coro, todo el mundo coronado, coronado, coronado, coronado, coronado. Tenemos los billetes para gastar la noche entera. Coronado, coronado, corona. Entonces esa canción, lo, en el estudio, yo llegué, bueno, vamos a meterle mano al coronado. Y ahí mismo nosotros le filmamos el video. Pero cuando escuché pan, alfa. El mismo estrategia de todos los cuartos, todo los billetes en el video, estrategia sí, lo mismo el coronado alfa. ¿Tú no crees que fue Bo que se la pasó por abajo al alfa? No, creo, alfa, qué? creo que no, porque Bo Peró fue a los foques a Ajá. reclamarle a alfa, pero fue con Napo, Ajá. yo lo yo estaba viendo, pero lo que pasa es que si Bo Peró me había llamado a mí, Alfa me había dicho cómo fue que él buscó esa canción, Ajá. porque estaba en no, YouTube, tenía dos años, mucho más antes. Todavía está el video, si tú lo ves, tú vas a decir, bueno, ahí está la realidad. Entonces, como ve, pero no no me llamó y no le di mente a eso, y sigo adelante, pues yo soy un actor aparte, ¿me entiendes? Pero, ¿y qué, ¿Qué ustedes hubieran hecho eh, si tú hubiese estado ahí? ¿Lo demanda? Bueno. Puede ser mandar y nosotros podemos hablar también, porque toda la vida no es, no es la demanda, que eso, que eso, porque nosotros somos artistas, ¿me entiendes? Se podría sentar a hablar. Exacto. Ahí, eh, está, eh, ahí está, ahí está, Bron, Donde es de entrar el diálogo, eh, porque ese código es de coronado. Coronado. No, no Pero ya le dio banda a eso, ahorita está promocionando su tema no. para el Parcador. Sí, sí, yo le dio banda a eso, porque. Alfa y yo podemos topar en el futuro, sí. nadie sabe. Sí. ¿me ¿Te gustaría grabar con Alfa a ti? Yo no tengo problema que monte Yo acá? no tengo problemas con ninguno. Con ninguno. Artista urbano dominicano. ¿Dónde reside eh, Blondie RD? Resido en La Palma Herrera. En la Palma Herrera. Palma de Herrera, Palma Palma de de de Herrera por ahí eh. mismo, la por la zona de, de Alfa, sí. ¿verdad? Eh, está, ahí, no, está colado, ¿eh? alfa de la alfa y colaboraciones con, con algunos de los muchachos de aquí de san francisco ya que tú andas por aquí por bueno allá. lo el perro el perro amigo mío Ey, personal me sí. estoy sí. volviendo sí. lo el perro yo tenemos voy a ver en el futuro lo más rápido posible tenemos remix que viene en camino los Vamos, ¿Has escuchado sí. tú los temas del perro? Sí, yo lo he escuchado muy bueno, muy bueno Porque el tema del perro es un tema mundial, internacional Está locrio, se, peso, está se, locrio. se pega en Europa, se pega en todos los lados del país fuera Porque el tema está locrio, es muy... Locrio, sí. De arroz blanco <risa> <risa> Así es, está en, en las tiendas digitales tu, tu tema Blondie Sí, ahí comenzamos, tengo como una semana y pico que Ya, nada, ya registrado nada. en la plataforma sí, digital ah, una semana y pico el Spotify, iTunes sí, y eso, sí, ese ay, tipo ay, ¿Cuál, ay, ¿Cuál es? ¿Este es este, el de verano? Es, es el verano, el verano ¿Está sí. en la plataforma digital? Sí, sí, ya Ahí estamos viendo el video, sí Qué se, chulo. Ve, se ve así colorido, flow, calor ¿Eh? Muy bueno el video las redes sociales, Blondie, ahí para que para que la gente te, te busque y sepa de ti, que sepa Bl que estás aquí. El verano ya llegó caliente, Blondie RD. Blondie RD en todos los lados, Facebook, Instagram y en todos los lados. Ahí Blondie RD. Exactamente. ¿Eh? Ahí, ahí está, eh. Blondie RD. Tenemos el video. Lo vamos a poner más adelante. Me da, eh. Ahí. Sí, las redes, Blondie RD lo pueden conseguir en las redes. Eh, Blondie, el verano ya llegó caliente. Blondie sí. RD por pon un ching ahí, gracias chin. Blondie por, por venir aquí a los osobrosos. Sabes que este es el programa que, que impulsa a, lo, a los talentos, a los artistas como tú. Oh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Son muy, muy, muy decentes. He venido. He venido una vez al programa, Sí, ¿no? sí y sí, siempre es el mismo cariño. ¿Sabe que negro es, que Dios que me lo Está querido. ustedes. Los temas tuyo van a sonar aquí en todos lados. Este es, tu casa, es su ¿tú casa, casa ¿tú y pasa? le damos la patadita de la suerte, te va a pegar después de aquí. Gracias, <ríe> o sea, gracias. gracias. Ahí está, pon el, el temita para despedir a Blondie. Ahí, con ahí, con ahí. Conlo ahí.